El miedo, una emoción desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real, supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Una emoción primaria que se deriva de la aversión natural a un riesgo o amenaza, Manifestada en todos los animales, incluyendo el ser humano. A las personas que se asustan fácilmente les pido... Por favor, prueben a que sabe un cartucho de Nintendo Switch, porque hoy les presento los tres videojuegos más espeluznantes, terroríficos y de miedo de toda la historia, incluyendo el futuro. Third number tree, aye, aye. Second number two I. No, a, ahora en serio A esto le tengo miedo Este es es es probablemente el peor juego y, y no hablo Y hablo en peor juego como que más miedo me da Ok No hablo de si es malo, no estoy De hecho no estoy seguro de si es malo solo sé que me da... A... aterra, me aterra esa es la palabra no... Es, es, terror psicológico en todos y cada uno de los sentidos es... la cosa que más te da miedo, tirarlo por la ventana aquí no nos sirve a esto le debes tener miedo ajá ¿Alguien tiró mayonesa al, a la pared? Ok. Está bloqueada. ¿Quién puso estas notas aquí? Ok. Estas son las muestras. El papel. Dice... Ok. Te puedo correr con shift. Sí. Toco eso. Quiero tocar eso. Cosas adentro. No puedes entrar por ahí. Está bien. Voy a poder esto. Miras adentro. Obviamente no puedes entrar. Sin embargo, escuchas que algo se está arrastrando y Adentro bien. Probablemente deberías caminar para atrás. Yes. Por favor, déjame salir. Por favor. Ah, son cajas. Ah, ¡Ah! no. Ah. First number one. Ah.